3, 1, ¡Arriba! Estamos, ya ¡Vamos, ya, vamos, ¡Ya, ya, ya, ya Miquel! ¡Ya! ¡Y pero pasa! ¡Joder, Lando! ¿Y ya ¡Madre ya, mía, la ya primera ya se la come, tío! ¡Y esto! Rubio! Rubio!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 ¡Fácil! ¡Fácil! ¡Cuidado! Dale, no me puedo quedar tres. ¡Ábrete, Raúl, ¡Ábrete! Quién está haciendo ¡No te complicación? eh! manda. Fabi. Abi, abi, abi, abi, ¡David! abi, abi, abi, abi, abi, abi, abi, abi, abi, abi, abi, abi, abi, va, abi, abi, abi, ¿Dónde le voy? ¡Aquilo! ¡Aquilo! ¡Salí! ¡Saliu! ¡Eso es! ¿Es esto? ¡Ojo! ¡Ojo ¡Eso es! ¡Joder! ¡Joder! es. ¡Joder! ¡Joder! ¡Joder! ¡Joder! ¡Joder! ¡Joder! ¡Joder! ¡Joder! ¡Joder! ¡Joder! ¡Joder! ¡Joder! ¡Joder! ¡Joder! ¡Joder! ¡Joder! ¡Lando! ¡Eh! ¡La U! Y se la damos arriba, rival. que. Este, no. ¡Ojo, ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! Sí, ruido, ¡Arriba! Sí, ruido! ¡Qué ¡Arriba! ¡Arriba! ruido! ¡Arriba! ¡Ariba! ¡Muy ¿Sí? bien, Muy bien, Lando, muy bien, Lando! ¿Qué? ¡Lando! uno! solo! ¡Vamos, Dani! ¡Miquel! ¿Estás solo, está solo, está solo ¡Cuálá! ¡Savi! ¡Sigue, ¡Sigue! ¡Ya, ya, ya! ¡Solo, solo, solo! ¡Sube! ¡Arriba, arriba, arriba! Sí. Sí, arriba sí, Solo. ahí! No, tranquilo solo va, vamos, vamos! hostia Miguel! ¡Tenemos que ir allí! Rita, ¡Hola! Corre, corre, corre, vale. ¡Tiro! ¡Fuera! ¡Abre, abre, abre! abre ¡No Miguel, ¡Miguel! ¡No ¡Miguel! ¡No ¡Miguel! Yo ¡Miguel! ¡Miguel! ¡Miguel! ¡Miguel! ¡Miguel! no ¡Miguel! Salimos, salimos. Hay salida, hay salida, hay salida. Salimos, salimos, salimos, salimos. Te lo estoy diciendo. Que nadie. A rubio! salió. ¡Te lo estoy diciendo! o no? sí, sí. ¡Tarjeta, árbitro, ¿eh? No eh! ¡Manos, árbitro! Dale, esa es. Dani, Dani, dentro Dani, Dani, Dani, Dani, Dani, estira, Estira, Dani, Ahí, Estira, estira estira ahí, ahí para estira, para arriba Estira, estira, estira, estira. Bien, Dani, bien. Mira el espacio te estoy dejando ya. No. No se la línea no, Dani! No, no. No, no, no. ya, Dani! no. No, no, no. No, no, no, ¡Dani! no, ¡Ah, no está! ¡Venga, venga, venga! ah venga, venga! ¡Ah, venga, venga! ¡Ah, venga, ¡Gol! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos, Pedro! ¡Ay! ¡No! Pedro! ¡Vamos, Pedro! ¡Vamos, Pedro! ¡Vamos, Pedro! ¡Vamos, Pedro! ¡Vamos, Pedro! ¡Vamos, Pedro! ¡Vamos, ¡Bien! Yeah. ¡Muy bien, Dalí! Yeah. Yeah. Yeah. ¡Vamos! ¡Baja la ¡Vamos! ¡Vamos! Quédate la, quédate no. la, la. Vamos, Miguel, tú. Miguel, Miguel, Miquel! vamos Miguel, Miguel, ¡Sigo! sigo! ¡Sigo! ¡Sigo! ¡Eh, no, bueno, Vamos, vamos, vamos. <risa> <Bueno, Brian>, bien, buena, raya! bien. ¡Ale! no te Ojo, ¡Súbela! ojo. Alex! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ale! ¡Ale! ¡Ale! ¡Ale! ¡Ale! ¡Ale! ¡Ale! ¡Ale! ¡Ale! bien! ¡Sí! ¡Ale! ¡Ale! ¡Nada, nada! ¡Nada, nada! ¡Nada, nada! llega vamos ¡Vamos bien, bien, bien llegar, a Tengo Tengo tonto, tranquilo, a tranquilo, llega, llega no, no. El muro. Vamos, ¡Vamos, Pedro! ¡Vamos! Acabar, ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!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 ¡Saca rubio! ¡Saca rubio! rubio! rubio! rubio! rubio! ¡Maricón, tío! ¡Aquí le ha el vergüenza!